La, en las clases pasadas hemos visto eh, bastante de la estructura de los riñones, eh, el, cómo se controla el, el flujo del filtrado renal, eh, ah, perdón, cómo se produce el flujo, del, eh, eh, el flujo o cómo se produce el filtrado renal, o el llamado también ultrafiltrado, eh, pero no hemos visto mucho de, respecto a, a los mecanismos intrínsecos que hay eh, del, del riñón y también los mecanismos que hay a nivel sistémico de controlar el flujo renal. ¿ya? Recordemos que una, una gran cosa del flujo renal es que se mantiene relativamente constante. Así que hay mecanismos que lo regulan y, es, y los vamos a ver en extenso el día de hoy. Pero antes, como siempre, un pequeño repaso en cinco minutos, o en menos de cinco minutos, de la clase anterior. En la clase anterior introducimos el concepto de aclaramiento renal, o clearance en inglés, que es una medida del flujo de una sustancia, y que, y, y que nos permite evaluar eh, ciertos aspectos de la función renal. Entonces, si la sustancia no es absorbida, por ejemplo, podemos eh, evaluar efectivamente cómo está ocurriendo el filtrado a nivel renal. y El clearance, que es la cantidad de ml por minuto de la sustancia, está dado por la concentración de orina, el flujo de orina y la concentración plasmática de la, de la sustancia. Así que hay una manera de cómo se puede evaluar, inclusive experimentalmente, cómo está la función renal. Y revisamos largamente, eh, eh, y esta es como una figura de resumen, de eh, en qué segmentos de los túbulos renales se produce la absorción o secreción de ciertas sustancias o iones. Entonces vimos que, por ejemplo, una parte súper importante es el túbulo proximal, donde se produce... Eh, la mayor absorción del agua, casi el 70% del, del agua, y también una gran absorción del ion sodio. ¿ya? Pero dependiendo en qué segmento nos encontremos de los túbulos, hay eh, predominancia de uno u otro transporte. También vimos que eh, asociado a cada uno de esos segmentos de los túbulos renales, hay eh, mecanismos específicos. La gran mayoría de esos vimos que eran o eran canales o eran transportadores. Y esos canales y transportadores están eh, sujetos a, a regulación. Así que eh, vamos a ver eh, específicamente cómo se regulan eh, aquello eh, para regular el flujo renal. Y eso, eso es súper resumido que fue la clase anterior. Entonces, eh, eh, las lecturas recomendadas para el día de hoy. Eh, ah, Javiera tiene una pregunta, dígame. Sí, profesor, se me había olvidado levantar la manito. Eh, eh, entonces, en el laboratorio hay una pregunta que dice que la parte más ¿por qué es lo que más importante que se reabsorbe? Y sería el agua, el sodio, y yo puse igual la creatinina, porque usted no habló de eso, pero no sé si estará bien. Eh, la, no, pues la creatinina se... se, se o, sea, o sea, es sí, filtrada, no, pero es excretada principalmente. Excretada, sí. Entonces, ¿qué era lo que más... Lo importante que se excretaba, eso era. Y yo le puse que algunos iones, la creatinina, aminoácidos y urea. ¿Qué sería como lo más importante en ese sentido? Eh, a ver, no entiendo cuál es su pregunta. Es que la pregunta es, ¿cuál es lo, lo más importante que se es excreta? Excreta. ¿Ya? Creo. Y yo puse que sería como la creatinina y la urea, iones, aminoácidos. ¿Pero qué es lo más importante? Lo... Eh... ¿Lo más importante? Sí. Ya, bueno, hay dos cosas que se excretan son importantes, la graninina y la, la urea. Pero la urea, como lo discutimos en una clase pasada, cumple eh, como dos funciones. Uno, que eh, efectivamente la urea es un, una sustancia que, que es generada por el uso de los aminoácidos en la construcción de proteínas. O sea, es un desecho una manera de excretar el, el grupo amino, o sea, amonio, perdón, que se genera de, de la utilización de aminoácido. Y, eh, pero también si el, hay una cierta cantidad que se reabsorbe a nivel del, de los túbulos para poder mantener el balance osmótico. ¿ya? Así que sí, es excretada, no, pero no es 100% una sustancia de desecho, porque lo utiliza el organismo para el balance osmótico, y así poder, eh, por ejemplo, absorber agua. Ya, profe, gracias. Y hay quedado una duda en eso, gracias. Ya, entonces, eh, eh, aquí el, el, en realidad este tópico no está tratado de corrido en un solo capítulo, sino que está como saltado, ¿ya? Eh, dentro del Vernon Levy. <coughs> Y aquí eh, hay una serie de videos que, es, como siempre, los recomiendo ver porque son una selección. Y eh, eh, son videos muy cortitos, de cuatro minutos cada uno, ¿ya? y están en inglés. Pero ustedes eh, pueden poner el subtítulo en español si no les acomoda. Bueno, vamos a ver, eh, eh, a ver si no me equivoco, son como tres o cuatro mecanismos. Pero primero vamos a ver mecanismos que se catalogan eh, como mecanismos de autorregulación, eh, los cuales son dos: uno, el, el, el que se llama reflejo miogénico y retroalimentación tuboglomerular. Eh, Ups. Entonces, ¿dónde está? Ok. Entonces, ¿qué es esto del reflejo miogénico? Bueno, eh, la problemática que, que tenemos con el eh, flujo sanguíneo renal es que, eh, bueno, en, cuando estamos dentro de un rango normal de. Eh, déjame sacar esta ventana de aquí. Eh, cuando estamos dentro de un, de un flujo, de, o sea, de un rango normal depresión sanguínea eh, arterial, por ejemplo aquí entre 90 más o menos y 180 que sería como un, un, un rango amplio eh, de, de presiones lo, lo que pasa a nivel eh, eh, a nivel de riñones que el, el flujo del filtrado glomerular o el flujo de sangre a renal, ambos se mantienen constantes. Eh, y eso es para mantener una filtración constante a nivel del diglomérulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se genera ese, ese flujo constante visto como el ML por minuto eh, hacia los riñones y hacia las nefronas en particular eh, eh, para que eh, sea capaz de mantener uno cuando hay una presión menos de 100 milímetros de mercurio, y otro cuando la presión es alta. Entonces, tiene que haber un mecanismo para evitar que esto varíe. ¿no? Entonces, eh, lo que uno espera, que a, a medida que aumente, aumente la presión arterial, la presión sanguínea, el flujo de, de, de plasma eh, sanguíneo a través de los riñones, eh, vaya aumentando. Eh, pero si no hay un mecanismo regulador, esto podría dispararse y eso podría ser eh, eh, perjudicial para los capilares sanguíneos que forman anglomérulos. Porque recordemos que eh, los, eh, el, los, las pequeñas arterioles se ramifican en capilares muy delgados y, y estos no pueden resistir una presión, la misma presión arterial que los capilares, o sea, que las arteriolas, las arterias que llegan al riñón. Entonces hay un rango, eh, hay un rango donde la presión, se, eh, eh, o sea, perdón, el flujo se mantiene constante a pesar de un cambio de, de presión eh, grande, entre, no sé, 90 y 180, o sea, una, una zona bastante... Eh, amplia de cambios de presiones. Así que eh, hay, tiene que haber un mecanismo ahí y el mecanismo que vamos a ver primero se llama el reflejo miogénico. Entonces, eh, pero este mecanismo tiene que ser eh, un mecanismo que exista para todos los, los nefrones que están presentes en el riñón, que son alrededor de un millón por riñón. Un millón de nefronas por riñón. De tal manera de no dañarlos esto con estos cambios bruscos de, de presión arterial que hay durante los latidos cardíacos, por ejemplo. Eh, así que es necesario tener un mecanismo. Ahora, ¿cómo es en, en, en maneras generales si, si vemos esos cambios de presión a nivel sistémico dependiendo del lugar donde estemos? Si tenemos una presión arterial del orden de 100, al, eh, esa presión se mantiene al nivel de la arteria renal, llegando a las distintas ramificaciones, ahí están los, los, los nombres que tienen las ramificaciones de la arteria renal, pero llegando a, a los capilares, desde las, las arteriolas aferentes a la nefrona, hacia los capilares de glomérulo, que están aquí, hay una brusca caída de la presión de cerca del 50%, ya de 100 milímetros de mercurio a 50 milímetros de mercurio, y la de la arteriola aferente eh, hay una otra consecuente caída. Y ah, finalmente, la, el valor de la, de la presión eh, eh, de la presión adentro de, esto, de este sistema. De, de arterias y venas que pasan por los riñones, cae finalmente a la salida. ¿Ya? Entonces, hay, hay zonas donde hay una fuerte caída de la presión. ¿Ya? Y esa es la que vamos a ver a, a, a continuación. Entonces, te, recordemos este esquema que hemos visto en clases anteriores, que es una caricatura para ejemplificar los cambios que vamos a ver. Aquí está la arteriola aferente, llegando por la izquierda. Eh, los capilares glomerulares que van a representar esta línea punteada acá, vamos a representar un solo capilar, y aquí la cápsula de Bowman, y aquí la arteriola eferente a la salida del glomerulo. Entonces, esa imagen está puesta de fondo aquí, y esto es simplemente para representar lo que acabamos de ver, que la presión llegando al, a nivel de la arteriola aferente si es 100, por ejemplo, hay una caída muy grande, para alcanzar un nivel homogéneo de presión alrededor de 50 milímetros de y, mercurio y después caer nuevamente eh, en la arteriola eferente. Eh, ahora, este, eh, una de las cosas que, eh, que es súper importante para la mantención del, del normal funcionamiento de las nefronas eh, en el riñón es que esta presión hidrostática eh, se mantenga constante. ¿ya? Así que eh, vamos a ver cómo, eh, cómo ocurre. Ya, eso ya lo dije, es importante que se mantenga constante. Bueno, y uno de los, de los mecanismos que es el reflejo miogénico que vamos a ver ahora, es el que está presente en las arteriolas. Las arteriolas son pequeños vasos que, eh, a diferencia de los capilares, contienen musculatura lisa, como se ve acá. No es como las, eh, las arterias principales que tienen musculatura lisa a lo largo de todo el, el, eh, eh, su longitud, sino que tiene como estas especies de anilla, anillos de eh, musculatura lisa, ¿no? Eh, recubriendo el endotelio que limita, digamos, eh, la, eh, el, el diámetro de las, eh, de las arteriolas. ¿ya? Así que está presente esta musculatura lisa. Y eh, esta musculatura lisa tiene una propiedad que es sensible al estiramiento. ¿ya? Es decir, si hay un, un aumento de la presión arterial eh, en, en la arteriola aferente, se va a producir un aumento X del diámetro y eso va a generar un estiramiento. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, aquí vamos a ver a nuestros amigos los, los canales iónicos. Y como vimos hace varios meses atrás, eh, los canales iónicos pertenecen a varios grupos. Están los canales voltaje dependiente, los que son mecanorreceptores los que son canales de fuga. Eh, por ejemplo, y lo asociaba ligando que son los receptores y, esto, eh, y estos canales de sodio que están presentes en la membrana de la musculatura lisa eh, son eh, canales sensibles al estiramiento entonces están estos canales de sodio está el sodio extracelular que como ustedes recuerdan está en mayor concentración afuera que adentro de una célula, está la célula muscular y esto representa el retículo sarcoplásmico que eh, contiene iones de calcio, ya y que um, hay canales de calcio que son voltaje dependientes en el retículo que permiten la liberación de calcio hacia el medio intracelular. Y aquí está la, la, la musculatura eh, lisa previamente tal. Y bueno, cuando hay una cuando hay una deformación de la membrana como en este caso, se va a producir eh, una apertura de estos canales sensibles a estiramiento, en este caso. Y estos canales eh, sensibles a estiramiento van a dejar entrar el, el sodio y va a producir, como ustedes saben, eh, eh, por ecuación de, de NERS, va a producir un cambio en la concentración intracelular de sodio y eso va a generar un cambio de potencial, un cambio que llamamos depolarización. Bueno, esa depolarización va a generar la liberación de este calcio eh, hacia el medio intracelular y este calcio se va a unir a la, a la actina de los miofilamentos y va a producir eh, una contracción de esta musculatura. Y ¿Profe? Este, Sí, dígame. Una consulta. ¿En, ¿en qué momento es...? el calcio el que provoca la liberación de más calcio dentro del retículo sarcoplásmico. En el... una parte que era el calcio el que entraba y se unía a la célula del, del retículo sarcoplásmico y se liberaba más calcio. Pero no sé en qué momento era. Claro, eso es la musculatura estreada, por ejemplo, que está hablando de musculatura lisa. Pero sí, ah, eso no es un... Es un, es un ese es un mecanismo muy presente en las células y, y, y lo que usted hace referencia es un, un típico mecanismo de que eh, existen canales de, de calcio voltaje dependientes en la membrana que sería como por acá, ¿ya? y eso es musculatura estriada y que ese calcio eh, se va va a generar liberación de más calcio es, en, en, eso es lo que se llama liberación de calcio inducido por calcio, ya pero eso es el típico mecanismo de musculatura estriada. Entonces aquí estamos viendo otro. La musculatura estriada es la, la, que, la que está en el músculo esquelético, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que eh, lamentablemente jóvenes, eh, por las eventualidades de este semestre, tuvimos que cortar, el, eh, acortar el, el, el, eh, el programa del curso, entonces dejamos fuera por ejemplo, eso. Entonces es probable que lo hayan visto algo en biología celular. ¿ya? Es típico que se ve en biología celular. Pero aquí lo, lo tuvimos que sacar de fisiología para poder a, acomodar estas otras cosas. Así que sí, hay mecanismos de calcio eh, dependientes de polarización y hay mecanismos de liberación de calcio intracelular dependientes de calcio. ¿ya? Bueno. Y... Eh, ah, bueno. Y... Y finalmente entonces vemos que estos, eh, eh, estos canales dependientes de estiramiento eh, van a generar la contracción de eh, esta musculatura lisa. Por lo tanto, este, eh, este cambio que se había producido en el, en el diámetro de la arteriola se va a reducir y con eso al reducir el diámetro va a va a disminuir la presión arterial. Aquellos de ustedes que ya hayan estado un poco aburridos el fin de semana y vieron que el día eh, sábado en la tarde publiqué en laboratorio y alcanzaron a hacer algo, se vieron que hay una parte que tiene que ver con regular en el laboratorio virtual el, el diámetro de las arteriolas y eso cambia las presiones. Entonces, así que... Les recomiendo fuertemente que hagan esas actividades para aclarar este punto. Bueno, el, el mecanismo por el cual eh, se produce este, el mecanismo que llamamos miogénico, porque está involucrada la musculatura lisa de los capilares, es a través precisamente de contracción de la musculatura lisa por liberación de calcio intracelular. Lo cual eh, hace, eh, hace que las arteriolas se estrechen, disminuyen su diámetro y con eso disminuyen la presión al interior del glomérulo. El siguiente eh, mecanismo de autorregulación del flujo eh, renal eh, se llama eh, retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, eh, como hemos visto, un aumento del, de la, del, fil, eh, del filtrado a nivel acá del, del riñón ¿Ya? Eh, es, eh, va a aumentar eh, la cantidad de plasma que va al interior de los túbulos y el plasma tiene una gran concentración de sodio y agua. ¿ya? Así que, eh, eh, y como este sodio está saliendo de los túbulos, eh, si hay un aumento de la filtración a nivel glomerular, se va a producir fuera de los túbulos un aumento de la concentración de sodio. Entonces eh, lo lo interesante que tiene este esquema es que este túbulo eh, renal baja por el asa de Henle y después se devuelve a la misma altura de donde está el glomérulo. Y esa parte eh, forma algo que se le domina el aparato juxtamedular, donde pasa el túbulo y hay una célula que se llama la mácula densa que es capaz de sensar esos cambios en la cantidad de. Sodio. Entonces, este es un esquema. El, entonces, recordemos este es un esquema 2D. Este, este es el glomérulo y sobre el glomérulo está la mácula densa y aquí está el túbulo distal. Entonces, si volvemos a la imagen anterior, ¿ya? el túbulo distal sería esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, el filtrado, el glomerular de el ultrafiltrado que pasa por acá se aumenta la, la, el, la, el filtrado que pasa a través del de glomérulo, va a aumentar la concentración de cloruro de sodio alrededor de los túbulos. ¿ya? Y eso va a, gener, eh, va a generar que la concentración aquí eh, tubular de sodio aumente. Y esto, como se devuelve después a la altura del glomérulo en el aparato... Eh, yuxta glomerular, yuxta que quiere decir al lado del glomérulo, eh, el túbulo distal eh, tiene una, esta zona que se llama la mácula densa, donde hay una célula especializ especializada en censar estos cambios de, eh, de concentración de sodio. Y eso es eh, el, el siguiente mecanismo que vamos a ver de, de control del flujo renal. Entonces, eh, eh, tenemos que a nivel de estas células que se llama la mácula densa eh, eh, del, de este túbulo distal, eh, se produce un, uno, eh, un aumento del cloruro, la concentración de cloruro de sodio producto de un aumento del filtrado, es decir, de que está entrando más flujo de sangre al interior del glomérulo, y esto es detectado por la mácula densa. Y lo, que, y, y, y lo que hace la mácula densa es un mecanismo que, eh, mediante una cascada de transducción que la vamos a ver ahora, eh, va a modificar el flujo a través de la arteriola aferente, ¿ya? regulando la resistencia de la arteriola aferente por un mecanismo que es muy similar a lo que acabamos de, de ver del, de la, del reflejo miogénico. <coughs> Eh, aquí está, simplemente para repetir, para repetir lo que habíamos dicho, es de que un aumento de la filtración aumentará la concentración aquí en el túbulo de cloruro de sodio. Y, en, y eso será sensado por la mácula densa. Entonces, aumento del filtrado glomerular significa aumento de la concentración de cloruro de sodio en los túbulos. Bueno. Y esto es más o menos la estructura de la mácula densa. Aquí tenemos, eh, eh, siguiendo digamos la misma orientación de la figura anterior, aquí está el lumen del túbulo distal. Aquí hay células de la mácula densa que tienen eh, una membrana apical, que recordemos que como son epitelio acá, aquí es un epitelio lleno de microvellosidades para aumentar la superficie de absorción o intercambio. ¿ya? Eh, tienen, eh, tienen una superficie basal. Y aquí eh, eh, hay otras células que se llaman las, eh, las células mesangiales extraglomerulares, que aquí están en la base. ¿ya? Y hay otras células que se llaman las células granulares. Y aquí eh, está el endotelio. ¿ya? Y aquí está puesto con otro color. Las, las células que pertenecen a la musculatura lisa. En realidad, es, esa etiqueta esa debe estar aquí más abajo, debe estar por aquí, está por acá arriba. Entonces, esta, celu, esta célula que representa acá, eh, que está representada acá, sería una célula muscular de la musculatura lisa. Ahí está la, la, la parte de la musculatura, ¿ya? la fibra de actina, miocina, y lo... Los miofilamentos, ¿ya? que tienen que ver con la contracción. Y hay otros participantes nuevos aquí que les vamos a ir presentando. Entonces, ¿cómo ocurre, ya que hay un aumento acá de, de cloruro de sodio a nivel del lumen del capilar, cómo ocurre la transducción de esa señal? ¿Ya? Entonces, primero que nada, eh, resulta que en la membrana apical hay un cotransportador de, eh, de sodio y eh, cloruro y potasio, que se llama el NKCC2, ¿ya? que eh, transporta un sodio, como dice su nombre, un sodio, un potasio y dos cloros. Esa es como la abreviación de eso. Y lo que hace es transportar, eh, eh, eh, cotransportar, perdón, estos iones hacia el interior de la célula de la mácula densa. Entonces, como dijimos hace un rato, cuando aumenta el filtrado glomerular, eh, va a aumentar la concentración de sodio, cloruro y potasio al interior de las células de la, de, la, de la mácula densa, producto de que existe este transportador, que está siempre transportando en esta dirección. Entonces, lo que, lo que genera este transportador, que eh, va a generar eh, liberación de ATP a través de estos canales que se llaman canales de panexina. ¿ya? Entonces estos canales de panexina, producto de este ingreso masivo de cloruro de sodio, se van a activar y va a generar una apertura de estos canales, que son canales que liberan ATP. ¿ya? Ahora, este ATP es convertido rápidamente por enzimas que están presentes acá en AMP, y, y después eh, por otra enzima convertida en adenosina y es la señal de adenosina la que va a viajar hasta las células mesangiales a unirse a este receptor que está acá que se llama receptor de adenosina A1 entonces ¿qué es lo que hace la adenosina aquí que se une a este receptor de A1? entonces el receptor de tipo A1 es un receptor a, acoplado a proteína G, de las cuales ya hemos visto que hay muchos procesos acoplados a esta familia de receptores de proteína G. ¿sí? Y en particular, eh, bueno, hay como de dos tipos, los de, que tienen proteína G1, que provoca una inhibición de la ciclase y por tanto una disminución de la concentración de eh, AMP cíclico al interior de la célula, es una señal y a través de, la, de, de otra subunidad la G0 eh, otra proteína G eh, provoca nuevamente liberación de calcio intracelular nuestro viejo eh, conocido aquí el calcio entonces eh, lo interesante es que eh, estas células mesangeales eh, tienen unas, unas uniones que son que se llaman eh, uniones del tipo eh, gap junctions, que, que son, eh, son eh, canales, pero no, no son, eh, por decirlo así, no son canales activados, sino que son eh, pasos de, que hay entre el medio intracelular y el, otro, y el medio intracelular de otra célula, y que tienen cierto nivel de especificidad, pero también dejan entrar moléculas grandes ¿ya? en el caso particular de este calcio se va a generar una especie de se le suele llamar a esto como una onda de calcio ¿ya? es decir un aumento de calcio a nivel de esta célula va a generar una propagación del calcio a las células adyacentes a través de esta gap junction entonces eh, como hemos visto en, eh, en, en el caso del reflejo miogénico va a entrar calcio al interior de estas células, que son las, las células de la musculatura lisa del epitelio. Ups, perdón. Eh, va a entrar eh, aquí al interior del, de esta célula y va a producir la contracción que ya vimos en el caso del reflejo miogénico. Entonces, hay otro mecanismo por el cual el, el calcio eh, eh, puede ser liberado o sea, no, puede ser incorporado al medio intracelular de la, de la célula muscular a través de esta gap junction a partir de, eh, de estas células que tienen receptores de adenosina eh, eh, que vienen de la macula, de la adenosina que viene del ATP liberado por la mácula densa. Pero también genera otro efecto que pasa a estas otras células. Eh, en, en las llamadas células eh, granulares. Y estas células granulares lo que hacen es producir la renina, que es una enzima, que es una enzima eh, proteolítica que en realidad, eh, a pesar de que vamos a ver que forma parte del control de la presión arterial, no es, no es precisamente un, algo que controla directamente la presión arterial, sino que eh, eh, simplemente... Eh, lo que hace es eh, clivar la angiotensina, ¿ya? que ya la vieron un poco cuando vieron eh, regulación de la presión arterial, eh, eh, y lo que hacen es disminuir la producción, eh, este cambio de calcio lo que hace es inhibir la producción de ranina. ¿ya? Y ya vamos a ver ese mecanismo o repasarlo, en realidad un poco más preciso, pero en el contexto del riñón. Bueno, y esto sería como una especie de resumen que está en el Bernard levy de este, eh, de este mecanismo. Bueno, y el otro sistema del cual tenemos que hablar es el llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, eso eh, es uno de los... Eh, de los factores, eh, vamos a terminar de ver el resto en la próxima clase, yo creo, eh, que controla la filtración glomerular y el flujo eh, sanguíneo renal. Eh, también hay eh, regulación del sistema simpático, que la veremos yo creo en la próxima clase. ¿ya? Y hay otra sustancia como óxido nítrico, ¿ya? que también regula la, el flujo sanguíneo renal. Entonces, ¿cómo esto? Eh, a nivel del, eh, del hígado se produce esta, esta molécula, esta proteína, que es una, él se llama angiotensinógeno, que es una molécula grande de 453 aminoácidos. Y la renina que ya vimos que se produce en el riñón, eh, lo que hace es cortar esta esta molécula, en eh, péptidos de 10 aminoácidos, y eso se denomina la angiotensina de tipo 1. ¿ya? Y los pulmones producen una, una enzima llamada ACE, que lo que hace es eh, cortar nuevamente el, el angiotensinógeno 1 y generan un péptido que se llama la angiotensina 2 de 8 aminoácidos. Ahora, en todo el, el hay abundancia de esta enzima ACE, pero el factor limitante acá, y el es que está muy sujeto a regulación, es la producción de renina. ¿Ya? Por eso dice que el factor limitante aquí en este proceso. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué produce la angiotensina 2 respecto a la filtración eh, glomerular? Bueno, lo que hace la angiotensina 2 es promover la contracción de arterioles aferentes y eferentes. Disminuye el flujo, eh, eh, el, el, el, la filtración eh, glomerular ¿ya? por vasoconstricción. Pero también eh, tiene otro efecto que es eh, eh, eh, promueve, promueve la contracción de estas llamadas células mesangiales intraglomerulares, que son las células que están eh, debajo del epitelio del, del glomérulo y al, al contraerse estas células, disminuyen la superficie disponible para ejecutar el, el filtrado del plasma. Por lo tanto, al disminuir eh, la superficie eh, disponible para hacer el filtrado, el, el, el efecto que va a tener es disminuir. Disminuir la filtración eh, glomerular. Entonces, tenemos estos dos efectos de la angiotensina a nivel del, del nefrón. Bueno, entonces, ¿cómo la angiotensina promueve, la angiotensina 2 promueve la vasoconstricción de las arteriolas y contracción de estas células mesangiales, mesangiales intraglomerulares? Y esos son los mecanismos que vamos a ver ahora. Bueno, existe el receptor. Eh, de angiotensina hay dos, dos tipos de receptores, el angiotensina 1 y el angiotensina 2. En el caso particular del riñón vamos a ver el angiotensina 1. ¿ya? El, aquí está la angiotensina eh, 2 uniéndose a este receptor AT1, de angi, receptor de angiotensina 2 de tipo 1, ¿ya? que como podemos ver, nuevamente está acoplado una proteína G, en este caso una proteína G de, de tipo Q. ¿Y, qué, eh, ¿Y cuáles son las características de este receptor? Que una, como la gran mayoría de los receptores, una proteína transmembrana con siete dominios transmembrana y actúa, como dije hace un minuto, acoplada a proteína GQ vía la fosfolipasa C. ¿Y qué es lo que hace? La activación de la fosfolipasa C conlleva que esta hidrolice el el fosfatidil difosfato disponible acá en la membrana en realidad no está aquí en la parte intracelular y, y así se liberan dos eh, segundos mensajeros el IP3 y el diacilglicerol entonces el, el IP3 eh, estimula el aumento del calcio intracelular por entrada de aquí está lo que preguntaba el compañero eh, el IP3 genera entrada de, de, de calcio eh, regulada por el IP3 y eso va a generar eh, liberación de, de calcio por calcio al haber receptores eh, eh, canales de que, que son sensibles al calcio y que liberan calcio. ¿ya? Y eh, eh, también el DAG promueve la fosforilación de ciertas enzimas presentes acá que promueven la contracción de la musculatura. Y al igual que vimos en el reflejo miogénico, este aumento de calcio va a aumentar la contractibilidad de la célula, eh, en este caso de la musculatura lisa. Entonces aquí tenemos que otro mecanismo compartido a través del receptor de Getensina 2 de tipo 1, que eh, puede generar este aumento de calcio intracelular, el cual va a generar la contracción, de la musculatura lisa. Entonces, ya hemos visto por lo menos tres mecanismos que tienen que ver con el calcio y que tienen efectos sobre la musculatura lisa de las arteriolas. Y eh, esa musculatura lisa también está presente en estas células mesangiales intraglomelulares. ¿ya? Y, eh, y también eh, eso es lo que hace que se contraigan estas células. Entonces... Eh, eh, la angiotensina 2 a través de este mecanismo que se traduce finalmente en variación de calcio intracelular pero a través de otro receptor distinto a lo que hemos visto va a generar por un lado la contracción de la arteriola y por otro lado la disminución de la superficie de intercambio eh, o sea no de intercambio de la superficie de filtrado glomerular en, en, al interior del glomerulo por lo tanto estos dos mecanismos disminuyen la tasa de filtrado eh, de, plasmático a través del glomérulo. Bueno, básicamente con esta explicación hemos cubierto lo que pasa dentro de este círculo ¿ya? del sistema renina-angiotensina. Pero aquí también hay otra, otra sustancia que es muy importante para el eh, control de la, de la presión eh, arterial que se llama... La aldosterona, que está mostrada en este esquema, ¿ya? ¿Qué pasa con la aldosterona? La aldosterona es una hormona este, eh, de la familia de las hormonas esteroides Y está producido por la corteza adrenal en una zona que se llama la zona glomerulosa, ¿ya? De, eh, de la corteza adrenal. Y la liberación de aldosterona es calcio-dependiente. Nuevamente tenemos... Nuevamente, eh, un mecanismo en el cual eh, tenemos eh, una sustancia o un efector que depende de los niveles de calcio. Y en el caso de la alosterona, la alosterona es una hormona que está guardada en vesículas y lo que hace el, la variación de calcio es eh, generar su liberación. Ahora, ¿cómo... Eh, eh, ¿Cómo ocurre esto? Eh, ups. Ocurre al, al, a través del nuevamente, el, el receptor de higitensina 2, que también eh, eh, el AT1 que está presente en la zona glomerulosa, y como acabamos de ver, aumenta los niveles de calcio intracelular. Y, y eso va a generar eh, un aumento de calcio intracelular y liberación de esta aldosterona al troente sanguíneo. Entonces, esta hormona esteroidal, como se, eh, es una hormona de tipo lipídica, puede difundir al interior de las células tubulares. ¿ya? Entonces, aquí está eh, representado: aquí está el túbulo, aquí está representado la, la hormona aldosterona como una A. ¿ya? Puede pasar a través de la membrana. ¿ya? Y lo que, lo que hace a nivel, primero que nada, intracelular, en el citosol se une a un receptor intracelular llamado receptor de mineralocorticoides, MR que está ejemplificado acá, y, y se genera un complejo del receptor de mineralocorticoides y el aldosterona que es translocado, es el, el nombre técnico, al núcleo. Veamos la imagen acá. El receptor, aquí no lo dibujé, pero está eh, presente en el medio intracelular. Se une al receptor de aldosterona y es translocado al interior de, de, del núcleo, y aquí actúa como un factor de expresión que regula la expresión de genes específicos que son regulados por aldosterona. ¿Qué genes es específicos? Es como fácil imaginar. Eh, tiene que ver con genes con, que tienen que ver con dos cosas. Uno, la, la producción de transportadores de sodio ¿Ya? hace eh, eh, transportadores de sodio en la membrana que está mirando hacia el túbulo renal, hacia el ultrafiltrado y por otro lado tiene que ver con enzimas que regulan a su vez a esos transportadores entonces el efecto neto de la aldosterona eh, va a ser que va a generar un mayor flujo de sodio desde el túbulo renal hacia el, la circulación sanguínea sanguínea, eh, recuerden que acá está lleno de capilares renales que no dibujamos, ¿ya? y eh, se va a generar un, un flujo importante de sodio, eh, o más bien dicho, una, en términos renales, una reabsorción de sodio, eh, importante, eh, no, no es eh, un mecanismo que tiene que ver en el caso particular eh, de esto con eh, transcripción de genes, o sea, ese sería un mecanismo más lento. Pero también hay un mecanismo rápido que no hablamos aquí, que tiene, o sea, lo mencionamos nomás, que tiene que ver con enzimas que regulan el transporte acá. ¿no? Y el efecto neto es que va a entrar más sodio. Bueno, y al entrar más sodio acá, usted eso va a, valer, eh, va a cambiar el gradiente osmótico, y eso como que va a traer como, por arrastre, por decirlo así, va a aumentar la absorción de agua también, a través de las acuaporinas. ¿no? Eh, que están presentes acá en estas células. Bueno, y el efecto neto de estos dos, eh, eh, de estos, eh, dos procesos que son gatillados por la aldosterona va a ser que va a aumentar el volumen eh, plasmático y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Y eso sería eh, todo respecto a la clase de hoy.